DR, pero igualmente eh, Quiero hacérmelo Está guapísimo Pero guapísimo Me cago en la hostia O sea, está increíble Fucking juego, tío ¿Y cómo estamos, Sebastián? ¿Cuánto tiempo sigo? Enorme, tío F continuar, vámonos Oh, shit Vale eh, Estoy en clase ¿Qué pasó? Mierda, me he puesto vida ¿Qué pasó, Alexander? ¿Cómo estamos, mi hermano? Me creía que estaba en el Fortnite Y me he puesto vida Me cago en la leche Bueno Acostumbrarnos, bueno, nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A que está aquí la señora de Mitrescu. Está luego, más. En dos horas vuelvo sin problema, Bilbo. Va, va, va, va, va, va. O sea, ahora la, las misiones son escapar del castillo. Y, ah, es verdad, ya me acuerdo donde, lo que queríamos hacer ayer, ¿no? Lo que queríamos hacer ayer es escapar. Entonces, la única puerta que hay allí es esto. No sé si ahí será. Me cago la leche, pobre Sebastián. Eh, espero que tu abuela se recupere, campeón. Y sé que cuando la vayan a operar ya verás tú que no hay ningún problema. ¿Qué pasó, Nacho? Muchas gracias. Me cago la leche. O sea, señora Dimitrescu. Señora Dimitrescu. El Nacho se ha suscrito, tío. Señora. ¿Usted está aquí? ¿Dónde está usted? Muchísimas gracias, mi hermano Nacho, por esa super suit ¿De dónde me está Juan eh Tramo! Tramo. Guapísimo. Hacer Ramón! Guapísimo Hace 12 meses no tenía el afiliado Guapísimo, tío Guapísimo, tío Guapísimo Muchas gracias Nachidor Me cago en la leche, tío Ya ya ves tu icono Es el final, y yo. Es el puto final a Darte caso es el puto final de todo qué guapo, eh Primera persona que le bloquea Junto también con Bonsai eh, Zoom eh, el, el emote, tío del level eh, El último level Increíble Cena chido, tío Partiendo la pana, eh, Nada más empezar el y ¿De qué? Uy, sí, eh, Kinder habéis, habéis llegado de los primeros Vamos, eh, me cago en la leche Todo resto, ¿no? Eh, me, me voy a todas Parece que están comes Eso, campeón Ya verás tú Que se pone bien, leñe Confía, Sebastián Me cago en la leche eh, ¿dónde, ¿dónde coño era? Era aquí, ¿no? Era aquí, era aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí en esto, ¿no? Juega más conmigo ¿Otra vez, tío? ¿Estás aquí? Eres una pinche, tío ¿Qué coño había aquí, chavales? O sea Ah, era para esto Me cago Me cago la leche esta. Cada vez que viene la pipa esta mmm, Me hace esto, tío O sea, literal Sí ¡Sí! ¡Qué perrilla, tío! ¡Madre! O sea, no, madre, madre, hija de pu. Me cago en la leche, tío Va a venir la otra la otra piba Va a venir por aquí, tío Me lo imagino, ¿eh? O sea, no me acuerdo Dónde cuño teníamos que ir, ¿eh? Os lo prometo que no me acuerdo, tío Jardín, o sea Si tengo la llave del jardín, ¿no? O sea, literal Tengo la llave del jardín, creo, ¿no? O sea, ¿tengo las llaves del jardín? ¿O, -o no era así? Vale, eh, llave insignia 3Q, eh, eh, máscara eh, No, insignia Vale, una pequeña llave bastante eh, Que estaba, parece A ver no, no tiene nada para interactuar o sea, el GG A ver esta, o sea, nada A priori nada Es esta, ¿no? O sea, la que habíamos pillado era esta Lo que pasa es que tengo aquí a las pibas Estas aquí al lado Va, va, va, va, va, bro, bro, bro, bro Bro, bro me ha reventado ¿Vas a disfrutar ¿What? Mamá Dios, tío, estoy bugueado, loco No vale eso, tío No vale, bro Más va, que me mate O sea, estoy bugueadísimo, tío es que Me mate, hermano me mate, que eso no, no puedo, no puedo ¿Qué tal Alan, mi hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo eh, va este martesico con flow? Uh, tío Grande ese Alan Porque eh, me, me volvió a meter en, direct, en el directo Aprovecho y saludo Grande Selin No pasa nada, campeón, la leche Es farda, ¿eh? me ha reventado Es que no sé para dónde tenemos que ir ahora mismo O sea, literal Literal, ¿eh? Seriously O sea, seriously Que no, no sé a dónde coño tengo que ir Más caquiño. ¡Oh, caquiño. Encuentra... Vale, la máscara una de cuatro ¿Vale? Me cago en la leche. El macaquiño, Alan, siempre, la lía, en verdad, eh. Y yo tenemos a la piba esta que no sé por dónde coño tengo que ir ahora, os lo prometo. Esa <risa> o sea, vale entrada, salud, vale. El comedor está bloqueado. Me voy para el comedor. Eh, el comedor todo recto. ¿Dónde podremos utilizar esta llave, tío? ¿Y cómo estamos, Super Alan? Eh, ¿Por dónde cojones era? O sea, no, por allí no era. Me tengo que ir, que me pilla, que me castiga No pasa nada, campeón, me cago en la leche O sea, tened cuidado, hostia Siempre lo digo, en clases no hay ningún problema Hay mucho directo, ya lo sabéis y demás Que hay un directo enorme, que esto acaba de empezar O sea, llevo 10 minutos, lo único que tengo me, me gusta tanto el pick ahora mismo Que llevo al fucking eh, Resident Evil Que he empezado ya <risa> He empezado ya, antes de, de tiempo incluso Pero es que tenía ganas Literal Vale, eh, por allí no puede ser Entonces, ¿por dónde leñeje? O sea, literal Me dice, encuentra la máscara... Las cuatro máscaras, pero eso no es, ¿no? O sea, solo es eso. Oh shit. no. va, está loquito, Alexander, campeón, que vaya a bien las clases, después nos vemos. Me cago en la leche, ya sabéis, como he dicho, pues acaba de empezar básicamente el directico. Es que estoy totalmente perdido, o sea, missing. Sí... O sea, por aquí es por donde entramos, auditorio, o sea, en el auditorio. Lo mismo, ¿no? Ah, no, aquí es donde tocamos el piano. Vale, y por aquí nos piramos Entonces voy, voy, voy por arriba, a ver qué pasa no, no, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo me, me dijo que me... Vale, por ahí viene alguien O sea, me dijo que me fuera para el jardín Pero el jardín, ¿dónde? ¿Dónde coño está el jardín? ¿Dónde cojones? Ah, mira, mira, mira, estas zonas es nuevas, tío Estas zonas es nuevas Oh, shit, ¿y esto? Interactuar, ¿vale? Eh, primer día desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Ah, vale, vale, vale, vale Esto es lo de las moscas, vale Ya recuerdo por dónde nos quedamos por aquí Pues tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá o sea, aquí aún así hay algo Aquí aún así hay algo No sé, ¿dónde? ¿Biblioteca auditorio? Vale, es esto, es esto, es esto Es esto, es esto, era esto, tío Menos mal Hola Señora Dimitrescu Hija de Pu. Vale, la has abierto, me cago en la leche, tío Ya viene la piba esta En la biblioteca, teníamos que pelear en la biblioteca Dame. ¡No me pegue, por favor! Señora Mosca, tío Tendré que matarla, o sea, aquí... Oh, no, está... Lol. Me cago en la leche, eh, yo, Dios mío. La verga, güey. A ver, ¿cuál es el puzzle de este lado? O sea, a ver. Vale, nada, nada, nah, lo he visto allí, lo he visto allí, lo he visto allí. ¿Qué he visto allí, esto? ¿Qué es esto? Qué, bueno, ¿esto qué, vamos, ¿Me cago, en panete? Draco Memory, ¿qué pasó? Llegó el Dragon Bit, ¿Cómo estamos, mi hermano? <ríe> es que me, me está atacando esta mujer, tío, que no me deja. Te lo prometo ¿Qué pasa, mi hermanote? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido? Bueno, este martesico con Flow ¿eh? No hay salida, tío ¿Qué coño le debo hacer a la piba esta? ¿Y cómo estamos? Ya abierta la pestañita Me be quedado la leche a Firmer O sea, yo, yo creo que no hay, güey O sea, yo qué No entiendo No entiendo qué le tengo que hacer Puf, qué hermosa eh, Esta piba me está jodiendo eh, Chavales, un montón, eh lo prometo, que hago, y O sea, es que parece que por aquí no está la mosca No, no me deja, no me deja pasar ni de coña eh, Y mata, a, ojalá, Alan Pero, ¿cómo la mato? Si es que es invisible Es puto invisible, tío Bueno, invisible, es una mosca Es una reina moscardona No dime cómo te mato, o sea ¿Qué? ¿Hell? Vale, hecho ¡No! Menos más, menos más, <risa> Menos más, no. chavales. Menos más. Cómeme un. ya me entiendes, ¿no? Eso perra. Ah, verdad, me tengo que okay. No, no, no. Sí, ahora sí le ha dado daño. Ahora sí le hago daño. Ahora sí le hago daño. No. ¡LOL! ¿Por qué haces esto? LOL, que tiene un, un cuchillo. ¿Pero dónde? Mira, ven para acá, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo solo vemos castigo lol y las manivelas vale ahora ahora ahora ahora ahora no irás en serio oh, ¿vale? vale vale vale vale te he pillado perra te he pillado te he pillado te he pillado un sueño. solo es un sueño vaya ahí de cafetín que le llevamos eh ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No ¿Por qué lo hago? Porque Draco Memory quiere matarte ir. Mamona ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Me cago la de tu, por fin poderichos. La verga, güey. Increíble No, hombre, eh, yo, yo la quería es mamá por... Mamma mía, que Draco Memory, me encanta Qué gachos son estos Uf, eh, encontrar mecanismos ha sido un poco extraño Pero es que claro, me creía que era mm, un libro Que había aquí, chavales, ya está, o sea, literal Qué follón, eh Es por matar a la madre mía nah, Pero wow, eh, cuántos años No tiene que tener, ¿no? Esa vampira ¿Por qué hace esto el personaje, tío? O sea, aquí aún me, me, me aparece Supongo que es por la puerta, supongo Me aparece que está puto bloque eh, No, por aquí no es, ¿no? O sea, no es por el otro lado ¿Quieres matarte? ¿Por qué? ¿No te ha, visto, no te ha bajado los pantalones? Madre mía Madre mía, qué Bebori, tío Qué Bebori, cómo están hoy, eh O sea, literal, eh Aquí se me escapa algo Esto, papi, esto, esto, esto Esto era, ¿no? O sea, literal creo que sí, ¿no? ¿No? Hay más cosas, ¿vale? Pues vamos a ir abriendo más armarios de hecho Está muy guapo, la verdad O sea, he, he, he empezado antes los directos e, Incluso hoy, eh, igual, por lo mismo, tío O sea, tenía ganas de, de jugarlo Sé que no es mi tía, obviamente sé que no es mi tía, Pero bueno, no sé Uh, ¿y eso? ¿Dónde coño estaba? ¿Qué? Si, papá, es por eso eh, ¿Os imagináis? Ah, pero yo, yo creo que esa es la más eh, normalilla, ¿eh? Que hay ahí de, de las vampiras estas extrañas ¿Dónde? ¿Dónde leches está, tío? O sea, no hay nada Ah, vale, eh... ¿eh? No entiendo Mino mi no entender, mi no comprender ¿Hola? ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué es lo que me deja aquí a priori? ¿Qué es lo que me deja aquí a priori, chavales? La sala está en roja, o sea, sé que me dejo algo en algún sitio Algo y aquí que no vemos aparentemente O sea, de aquí del centro, lo dudo, ¿no? O sea, el centro nada Paranoia, el libro ese de la muerte ¿Qué tal, chapa? ¿Cómo estamos? Con tremenda eh, chuleta como, eh, en, como no estar así, qué gachón. ¿Cómo estamos, super chapa, <risa> mi hermano? ¿Cómo fue la mañanica en las clases, tío? Aquí estamos de martesito de, Marte, de chill. Sé que no es el tier, pero o sea, eh, igualmente. ¡Ey! Tiene que ser esto, ¿no? Muchas gracias, super chapa, por ese mega hosting a diario, tío. Es que, me quedo la leche. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Cómo eh, fue la mañanica, poderosa? Que no pude llegar a hacer directo, tío, esta mañana. Papá, estoy haciendo, eh, haciéndome un bocadillo y he abierto el paquete de mortadela al revés ¡Lol! ¡Qué marrón! ¡Saca y todo para abajo! ¡Hostia, la de ¿Y yo cómo lo has abierto al revés por, lo de, por, por el plástico? No sabía que hacías tenía al 5 Sí, lo he adelantado, es que hoy tenía eh, alta, altas ganas, tío Altas ganas y, y rayado, porque aquí me sale en la habitación, que hay algo y, y no lo encuentro O sea, literal que no lo encuentro ¿Qué es lo que será? ¿Y cómo estamos? Es que... Ah, munición, escopeta, ¿pero dónde? Ah, aquí es esto, ya está, está, vale, vale, vale. Empanado que estoy, tío. Es que no lo veía, chavales. Sabía que me dejaba algo. O sea, sé que no me puedo dejar nada en los Resident Evil. Nos va a hacer falta más adelante, como siempre. Además, que quería jugarlo. O sea, ya sabéis que estoy esperando. Esperando básicamente a empezar directo para jugar. Y hoy por pues, esta mañana, incluso, pues no me dio tiempo a hacer directo. O sea, se me hizo súper tarde. Sí, empanadísimo. Debería de bostear por las noches ya. O solo jugar a lo mejor a Fortnite y hacer puñetas. ¿Qué es esto, tío? Es una pequeña caldera. 132 puntos solo. Normal. Me cago en la leche. O sea, pero normal. Coger máscara de la felicidad. Vale, pues mira, tenemos la primera máscara. O sea, dos de cuatro De, de putísima madre. papá me retiro y regreso en un rato. Eh, más que tengo. Eh, me cago en la leche, Alan. Sin problema. Después nos vemos. Mucho ánimo en el examen. Espero que lo bordes y que te salga de putísima madre. Super, Alan. Concéntrate al máximo. Como ya sabéis, el foco lo más importante. Y esto acaba de empezar. O sea, literal, que acaba de empezar. Ya sabéis que alto... Alto pique, ¿no? Alto pique Que suenen las cinco campanas LOL Vale Y esta tortuga petrificada Sala en rojo, ¿no? Vale Hostia, tío La he tocado antes de nada, loco A lo mejor viene para acá, tío ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Qué pasó? ¿Cómo va el martesico poderoso? Con flowa Grandes, Enric Ey, aquí está, Gigi. Ya está, ¿no? Easy No sé para qué le da la campana Pero parece que os puedo encontrar algo, tío, por aquí Muchísimas gracias a Enrique Por ese mega hosting, tío, a diario Arriba el gallinero siempre ¿Cómo estamos? Que ya me, me habéis dicho El firmer también empieza directillo Que el, el hermano de la comemory eh, Me lo dijo antes Ya tengo ahí la pestaña full abierta Me cago en la leche gracioso está el, el vídeo, tío O sea, cuando firme eh, rolea Ah, lo he encendido Me cago en la leche Es muy, muy gracioso Haceros caso eh. ¿y qué es lo que pasa? O sea, aquí, entonces ¿qué, ¿Qué mecanismo hay aquí? No entender, mí no entender Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Jeffrey, campeón Grande, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el martesico? Que esta mañana no puedo hacer directo foc O sea, literal, me cago en la leche o sea, Ah, vale, que suenen las cinco campanas, ¿vale? 1 2 Tres, cuatro Y tengo que encender cinco <risa> Tengo que encender campanas, tío, estoy empanado ¿Y esto, tío? O sea, esto será por, porque aquí se abrirá algún tipo de pasadizo O algo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ey! Ahí veo algo, tío Ahí veo algo, si le disparo lo tiraré Vale, del tirón Ah, aquí cinco campanas, ¿no? ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo! ¡Mini puzzle! Papá, ¿te acuerdas que ayer eh, te dije que hoy tenía exámenes Pues imagínate si me lo sabía Que eh, me ha dado Con Cuenta de que me había puesto una pregunta mal ¿En serio? ¿What the fuck? ¡Qué gachón, tío! Este Draco Memory. Algunas veces los profesores y las profesoras tienen tantos exámenes que, bueno, corregí, como ya sabéis, que es bastante complicado. O sea, literal. Mira otra campana. Pero, hostia, qué guapo que te hayas dado tu cuenta, eh, básicamente, de dónde estaba el fallo, tío. Me cago en la leche. Grande Draco Memory. Eso me mola, me mola. O sea, eso quiere decir que estás atento, que estás wake up, wake up, completamente. O sea, eso está de increíble. O sea, ya lo sabéis, que para mí lo más importante a la hora de hacer los exámenes Lo he dicho siempre, sobre todo el focus pues, en el cual eh, llevemos Me hace falta dos do campanas más, ¿dónde coño están las campanas? ¿y? Literal, ¿eh? ¡Qué grande! Me alegro de estés bien, campeón, Super Jeffrey Ese match, ¿qué pasó, mi hermano? Y ese Samu, ¿qué pasó? aquí sí ¿cómo estamos? gachón? aquí estamos en el Resident Yo, Y, y estudiando media hora, a, ver, a a ver, he de deciros también, para no mentiros O sea, que cuan, conforme nos vayamos haciendo grande Y vayamos pasando otro tipo de... de levels, ¿no? De, de cursos, pues vamos a tener que emplearnos más aún Entonces, no os relajéis nunca Y dedicarle aunque sea un par de... Un par de horas, la verdad son un puñado de horas antes del examen eh, Antes de que termine incluso la semana Aquí estarán las demás campanas Estoy rayado, eh, o sea, estoy rayadísimo ¿Dónde coño están las campanas, chavales? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estamos? muy bien la verdad con muchas ganas había empezado antes el directo incluso sé que os pillaba de de improviso de, de improviso porque claro es en plan eh, siempre empieza a las 6 pero tenía muchas ganas de ay hay una mini campana tío de empezar entonces pues digo va eh, no hay otra tenemos que empezar ya a tope o sea Resident Evil no se va a pasar solo me cago en la leche dios que tengo eh, que ver el estrella 180 Eh... porque en otra calidad eh, me va súper lag y eso chapate en el móvil what the fuck y eso qué extraño Bien, y tu papá, muy bien, Samu, la verdad, muy eh, entusiasmado con este nuevo Resident Evil Que como ya os he dicho, eh, está increíble La verdad, y por eso he empezado incluso con el Resident Evil Literal, eh, a pesar, ¿no? De que debería haber empezado con Fortnite Pero bueno, no pasa nada Me falta aquí una campana, tío Se supone que están todas las campanas aquí Estoy rayadísimo ¿La tortuga es una campana? No, <risa> no lo es, tío Poco, mi hermana está embarazada y eso, qué guapo Felicidades, me cago en la leche que papá. Eso lo veía yo En el, en el Char Wolf Fan Ya veis Hace un huevo Tío Hace un huevo eh, arte caso Qué gacho, Tío Momento norteño eh. De improviso eh. No será eh, De improviso De improvisado Totalmente Chapa eh, Totalmente O sea Es que A ver Yo sabía que iba a empezar antes Porque tenía ganas de empezar antes Me estaba ya en plan Yo quiero jugar Resident Evil Y quiero también Bueno Después que nos dé tiempo A botar a lo mejor en Fortnite y todo Que es normal O sea Aquí abre una Una campana Tío Algo bro me estoy rayando una barbaridad Pero es que aquí Debe de haber algo, ¿no? Debe de haber algo Aquí debe de haber una campana O me está troleando muchísimo, tío Porque si eso Es una mini campana Imaginarse dónde coño Está la quinta campana Es como un puzzle Que aún no descubro O sea, literal, ¿eh? Yo tengo ganas de ver eh, Tu pelea contra la Seno Y yo, fufu, Eso tiene que ser guapísimo Te lo prometo, Draco Memory Tiene que ser un boss eh, Apoteósico ¡Ah, mira! Aquí tiene que ser esto, ¿no? ¿No? No lo es, tío ¿Estoy gastando balas al azar? Qué paranoia, tío ¿Dónde cojones está? Es que te dice Que suene las cinco campanas Pero where, where is the, the, the, the fight? For... Fuck that, bro What's up? I can't believe it ¿Cuántos años tiene tu hermana? Nada, está troleando, chavales <ríe> Me quedo la leche I, I don't know I don't know I don't know Wait, Where is the rim? Bro Detrás de esto, esto no. O sea, estará por ahí escondida. Es un momento norteño y ya está, me encanta. Tío, eh, me rindo. O sea, voy a dejar una campana por ahí que no sé dónde está de momento, chavales. Pero volveré aquí. Aquí hay algo que me lo he dejado. Literal, ¿eh? Literal, o sea, ahí hay algo guapo que me dejo. Puede que venga ya la pibita. O sea, que venga ya la señora Dimitrescu. Puede ser, ¿eh? Vale, no puedo hacer nada, ¿eh? O sea, literal. Literal, I can do this shit, bro eh, Vale, esto me Cassandra, huele Chia puta, loco aquí. ¿Cómo que Cassandra? Si, si la ha matado, loco La he matado, chaval Cassandra está missing, ¿eh? Juegos, la del Así que Enseguida madre, Enseguida, madre cesera, ¿eh? Sí, es muy hecho, me encanta Pero ahí debe de haber algo, tío, ahí debe de haber algo Y no me voy de ahí, tío, si sin ir, o sea, sin la campana O sea, sé que literal aquí debe de haber una campana más aislada En algún lado, no sé dónde Pero aquí debe de haber una campana, tío, ¿dónde? No lo sé, chavales O sea, literal, puede estar en cualquier lado Que no sé dónde está Una campana Viene aquí, tío, eh, la piba esa, loco La estoy escuchando, eh Buscan YouTube, no, hombre, eso sería hacer trampa, en verdad, o sea, literal. A lo mejor está aquí, o sea, camufla, no sé, a lo mejor es algo totalmente metaf metafórico, yo qué sé. O sea, puede ser una metáfora de algo en sí, pero ¿dónde? Where is the, the fucking order? Campana de Resident. Ahora ahorrar para otro beat, qué gachón es este, este, este, este chapa, tío, me encanta. Qué gachón son, tío. No hay nada, tío, si me agacho, o sea, ya no me. Hostia, pues sí, eh. Eso no es, bro Eso no es, bro Hostia, tú ¿Y de aquí le podré dar? O sea, seguro que se ve desde aquí o algo Es una campana que se ve Desde Pekín O es mi paranoia Y aquí no está la quinta campana Una de dos Pero yo creo que sí Claro, la cosa, sea, Ya que nos hemos gastado en la lana y todo en el juego bro, no, no voy a tirar de YouTube En plan sí. Ey, eso será, tío Aquí hay alguna campana o algo no, que va, o sea, la, creo que la estoy cagando No sé, estoy gastando balas ahí tu, al tuntún, tío el, En el borde, en los bordecitos, tío Algo que solo se vea de aquí Qué grande, no pasa nada, me cago en la leche, chapa. Yo eh, creo que estará por aquí, o sea Literal, aunque viene la piba, eh Ah, pero esa está encendida ya, en verdad, ¿no? Que le di antes No, no sé, no, no creo que esté aquí, me voy Biblioteca Tengo que, o sea, hay como un acertijo pequeño Que dice, eh, que suenen las cinco campanas Y tengo una, dos Ahí que están en el engranaje, ardiendo Tengo la tercera, que es la pequeñita Y ya está, o sea, aquí es que no, no debe de haber más Seguramente, me quedan dos y no creo que estén aquí O sea, creo y ahora supongo Máximo Gamer, muchísimas gracias por no, no, no, no, ese megafollow, follow, buenardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá que vamos en Twitch. Bienvenido, Ipana. ¿cómo estamos? ¿Cómo va este? Bueno, martes, fico con Flowa. Martes de Resident Evil. Un poquito. Bienvenido, grande ese chapa, tío. Me cago en la leche. Me van a pegar un, un screen en eh, nada, ¿eh? Me cago en la leche. Tío. No, no te quiero abrir el apetito, pero usted no me, no me siga, ¿vale, señorita? Señorita, mamá mía Vale, por aquí es por donde antes no podíamos... Vale, eh, aquí Era la de Dimitrescu, ¿no? Sí, sí ¿Las has abierto? ¡Corre, coño! Vale, aquí tenemos la otra máscara, ¿no? O sea, literal, vale, guay Esto es como un speedrun así pequeñísimo, ¿no? Porque en verdad no nos va vale a dar tiempo a lootear mucho Anillo de plata, ahora lo chequeo, ¿eh? Ey, ey, ey, ey, ahora lo chequeo eh, Habitación azu en azul, no Vale, lo intuía, más o menos lo intuía Vale, esto... Esto, y ahora sí que están en azul, ¿no? Pues hay algo más que se nos escapa a nuestra comprensión Interactuar No, en verdad, ¿no? O sea, eh, directamente es que le tengo que quitar yo las cosas Tengo que ir pendiente si sí, hay campanas Yo si fuera ese tío, eh, le, eh, le diría abreme eh, esta mamma mía, pero hostia Que eh, el Samun, que es, un, que es una cacho vampira No sé por qué me recuerda tanto a O Adelaide... ah, un poco La verdad es que tiene un montón de matices totalmente diferentes, tío Chapat están, eh, bueno, tienen un montón Yo creo que este juego está inspirado y tiene unas vertientes totalmente diferentes Pero también al mismo tiempo muy similares y muy nostálgicas, ¿no? Porque yo encuentro como que una cantidad de videojuegos metidos aquí al mismo tiempo increíble O sea, está guapo, en sí me mola lo cuño, hay una eh, una influencia enorme, tío Que te podría decir, incluso como ayer lo vimos, ¿no? Un poco el Dark Souls, tío O sea, literal es Dark Souls Lo de los cajones y eso, me acuerdo de las ya la... A mí me recuerda a eso de Skyrim, chapa, por ejemplo y un poco de ajo y ya, qué cacho Le digo, eh, va, ven y chúpame la sangre, va eh, mamá mía, mamá mía o, o, o la tula, ¿eh? mamá mía Las vampiras esas están eh, súper locas, ¿eh? O sea, nos hemos cargado una de las hermanas, ¿eh? De la antes ¡No, no, mate Pero... La, la... Me preocupaba que mis sí, ya, espérate, espérate, espérate, espérate Que está aquí perro Está aquí el perro <risa> sí ya. ¿y eso, loco? Dios... ¡Ah, la luz, la luz, la luz! La luz, tío, la luz Vale mm, Vale ¿Listo? <risa> Estás si tuviera la fuerza necesaria, ¿vale? Vale, ya. A ver, Dios, se me buguea cuando pelea con esto, tío. A ver, a ver si no exploto yo. A ver si no exploto yo, chavales. Es que yo, yo creo que será sin, tío. Oh, no. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Espérate. ¡Maldito ser! Hostia, tú, tío ¡Oh! Dios, yo, yo, yo, exagerado Exagerado Esta no era, esta no era la, la de antes, bro ¡Tía, he fallado un tiro, tío He fallo un tiro, bro No, me parece a mí que no No, me parece a mí que no no, no, no, no, no No way, no way, no way la sangre Si fuera, eh, yo me dejaría el eh, la sangre Porque igual eh, Le gusta bebería una pajita Madre mía que En una pajita Que gore, ¿no? Una pajita, tío arte caso, vaya gore Es lo que te dije eh, Te sale eh, Del meta, ¿eh? de es eso De todos los demás Resident y Por eso también creo que nos llama tanto la atención Zapat O sea, es muy gra es muy grácil Que pueda llegar a jugar un juego de esta manera, ¿no? En plan Shooter en primera persona Básicamente O sea, literal GG qué guay O sea, es increíble o sea, también... Eh... Claro, me acuerdo de... Es que mirad esto. Esto parece el de Dark Souls de Honor Londo, Brutal. ¡No! Lo siento, Draco. me morí otra y waifu. vampira muerta. La leche, tío. Le pegas con la tula en el esternón <risa> En el esternomal. <risa> qué gachón, tío. La tumba. Brutal, eh. O sea, sería una muerte super épica para esa vampira. Pero siempre mueren por la luz solar, eh. Literal, eh. Resumido todo. Aquí algo que se nos escapa a nuestra comprensión. No sé el qué. Pero está en rojo. Eso significa que aquí hay algo. Y que algo se nos va o se nos escapa o algo pasa Que no sé qué pasa Y así es como terminas de matar a un vampiro Ya ve parece la película de Helsing No sé si la habré visto eh, o queda a lo mejor para los más pequeños y tal Puede ser que no, pero está guapísima, la verdad Y lo dijo y si sale error no. Es, es lobedno. Sarai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el martesico? Grande esa Sarai ¿Cómo estamos? Mamma mía, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué o sea, ¿Qué, qué país que hay aquí? No, otra chuleta a, al pozo de la caña, tío la tumbó con, eh, con mi tula de 3 centímetros y la mandó para Highland y al TikTok, que cachón, tío. Pues hecho la sangre, pero eh, muere con palos. Eh, <ríe> palos ajo y luz solar, que caca. <ríe> Me encanta. Me la puta. La debilidad de los vampiros, tío, siempre. Junior, muchas gracias por ese mega hosting Grande, y esa Leddy, Buenas tardes, chavales, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Arriba el gallinero siempre, muchísimas gracias Mis hermanos por ese mega hosting a diario Tío, fucking diario Me alegra saber que estás bien, super Sarai. Aquí estamos en el Resident, madre mía Tenía muchas ganas ya de empezar directo de Resident, os lo prometo ¿eh? O sea, literal, tenía un montón de ganas ¿Qué es lo que me deja aquí? Ah, esto, tío, miradlo, eh Para que veáis lo que, lo que me dejaba Ahora sí que sí, tío. Ahora sí que sí. Hostia, se Ya la... me dieron hoy el afiliado. ¡Qué alegría! ¡Felicidades, campeón Junior! Muchas gracias por esos chitardos. ¡Grande! Se residen. Buenas tardes, papá, y a todos los directos. ¡Arriba el gallinero siempre! ¿Cómo estamos, Alezzi? ¿Cómo ha ido la mañana? Buenas tardes, grande tío. Ese es Ah, ¿qué pasó? ¿Eh? Marte, con Flow, everybody, go to the disco, mía. Un poquito de niño, niño, vampiro en el Resident. ¿Cómo estamos? Me cago en la leche. Muy bien, la verdad. Va bastante con Flow One. No hice directo esta mañana, pero pienso recuperarlo. Incluso he empezado una hora antes. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo fueron la mañanica poderosa? El tío ese se mete en una casa con vampiros y se va con una escopeta de pistola y una espada. Arte caso que ojalá, fan 0-2 esto fuese una espada. Yo eh, estaría flipando. Estaría flipando, lo prometo Estaría loquísimo ¿Qué hago, tío? ¿Me, me puedo tirar? Nada, no puedo Voy a inspeccionar los objetos que me han dado, chavales y chavales Que están bastante... Bueno, a ver Esto... No puedo, mierda ¿Hola? Me lío un poco con los controles, la verdad Para que me... Obviamente Me hace falta chatarra todavía eh... No, pues entonces esto de aquí tenemos que analizarlo Vamos a ver lo que hay Así Vale, interactuar Le damos Vale, cráneo de animal Ahora, eh, vemos el cráneo de animal. Ah, amigo, esto es una cabeza. Vale, vale, vale, vale. Hostia tú, ¿eh? Hostia tú, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, una navaja, pero eh, con ajo, eh, por, por si también tiene hambre, brutal, ¿eh? Yo iría con un collar de ajos, a haceros caso, ¿eh? O sea, haceros caso, iría con un fucking collar de ajos, tío. Bueno, y también iría con una, con una katana, seguramente. Con una katana bendecía. Bendecía, seguro. Eh, ¿Qué pasa si yo pongo aquí otra cosa que no es esta? Voy a probarlo, voy a poner esta cosa Vale, encuentra... Ah, vale, que están... Ah, era solo para ponerlo aquí, para poder abrir la puerta. Increíble. Ah, hombre, me encanta. Ese Sam, tío. Ese Manu, ¿qué pasó, mi hermano? Con eh, Contigo incluso eh, me estoy planteando mi orientación. ¡Qué gachón, hombre! ¿Cómo va a ser eso? Soy un pequeño Grelly. ¿Cómo estamos, Super supermanu? Me quedo en la leche de Panther, el culo, tío. ¡Qué gachón, tío! Ah, pero una forma de que esto gotee O sea, lo cambio Ya no puedo O sea, aquí hay algo que se me escapa ¿Cómo estamos, supermano? ¿Cómo fue? Bueno, este martesico con flow guapo la mañanica Que no pude llegar a hacer directo Chavales, lo siento Se me hizo hiper mega eh, tarde La verdad ¡Ey, ey! Increíble ¿Cómo era eso, eh? Increíble ¿Cómo era eso? Increíble So fucking clear No me quería ir de aquí No me quería ir de aquí Sin saber qué era lo que se me escapaba Ajita, <risa> no abajo de casa le comprarlo abajo harte caso <risa> Fan zero Luchilu, ¿cómo estamos? ¿Cómo va este martecito con Flowa? ¡Grande! ¿Cómo va? Y bueno, ¿y cómo fue esta mañanica? Mejor dicho Ahí estamos En el Resident Evil ¡Wow! Papá, hoy he terminado el coche Ahora voy a pintarlo ¡Qué guapo, eh! Yo quiero, quiero ver, quiero ver fotos, tío de la Dracomemory, arte caso a Arte caso ya, eh, No sé por qué, bueno, en verdad Ahora mismo eso no es ofensivo Porque ya sabéis Es un comentario que obviamente entre amigos Y es de broma O sea, es, de, es una yuque por eso yo que sé eh, Vale, ve una cosa ahí brillante, tío Amazing O sea, hostia, tú Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Papá, no te sonrojes con mi piropo, me encanta El pana, eh, el otro día eh, Si está aquí, eh, se acaba de sacar el afiliado De repente ahora tiene 10 viewers constantes qué bien, me alegro, Mateo, eh, felicidades trabajando eh, y después en 15 minutos me voy a trabajar me cago en la leche espero que te haya ido guay el turno de por la mañana eh, luchilú y por supuesto que te vaya bonito también por la tardecita espero que llegues temprano y que no haya mucha gente que ya sabéis que conforme se va acercando más el verano más turismo hay siempre grande y muchas gracias por sacar tiempo siempre por, por estar un ratico no por supuesto en el canal se agradece mateo pro muchas gracias eh, por ese mega hosting a diario grande mi hermano y me alegro también por eh, estar aquí Ey, el Alberto, ¿sabes qué? Eh, sí, que es el juego del fantasmofobia Está eh, bastante gracioso Yo nunca lo he jugado, pero se lo he visto jugar a Jota Ya sabéis, otro eh, amigo nuestro, eh, streamer también Aquí en la plataforma, compañero Yo he vuelto, me estaba eh, haciendo una tostada Qué gachón, que aproveche ese, bueno, esa mirienda Suerte, y grande Acá está eh, cayendo el invierno Hostia, la leche Aquí vamos a entrar, básicamente en verano Qué guay, o sea, eso mola. Siempre me, me mola eh, lo que es el cambio, ¿no? Eh, básicamente en cuanto incluso el clima. Me flipa. Pero es caso, ¿eh? Que te aproveche la tostada. Qué grande sois, tío. Me encanta ese sal, tío. Muchas gracias, grande. Chapaca, aproveche la mirienda, ¿eh? Mirienda siempre lo digo por chinchada, tío. Siempre, siempre. Me falta una máscara. <ríe> y no hay otra, o sea, no hay otra que tiene que estar en el auditorio, gente. O en la terraza. Vale, me voy al auditorio. Gracias... El fucking Chinchán, me hacía mucha gracia de pequeño, la verdad Tengo que ir mirando más a los cuadros, tío Y me gustaría ir a... Voy a ver si aquí puedo hacer algo No, aquí no, aquí no, aquí no Qué guapo está este Resident, ¿eh? eh La verdad es que juego... Yo creo que va a ser el best seller Aquí está la piba No, va a ser un best seller bastante jugado eh, Bastante ju repetido En plan, lo, va... lo vamos a jugar muchas veces, creo yo Y creo que se va a mantener, ¿eh? En días de, de videojuegos hasta, hasta bastante tarde ¿eh? O sea, yo creo que... Que la peña no se va a aburrir porque tiene muchas modalidades de juego también Aunque bueno, también es eso Un juego en modo lineal Allí hay un pibe Culito, culito, arte caso, eh o sea, Era súper, súper gracioso, tío Parecía súper gracioso Las películas también de pequeño las veía, la verdad, o sea, allí hay un pibe, loco Aquí... ¡Ah! Hay un algo Joder Una pregunta, eh... ¿Tú puedes vivir a base de tweets, claro, por supuesto Pero también he trabajado mucho más antes No soy un niño, como a lo mejor eh, No sé, vuestros amigos o algo Yo no, realmente es normal eh, Balas, tío O sea, ¿qué cojones me ha dado? Y además que también, aparte de terminar Mis estudios, en los cuales he basado Básicamente, eh, mi plan de marketing no Por así decirlo, de una manera u otra Bola de espadas florales eh, Voy a bichearla, pero esto tendrá un mecanismo Algo, algo tendrá O sea, algo tendrá, bro y aparte que son 8 horas y media al día o 7. Hoy voy a echar menos, pero porque es hoy. Ah, vale, esta esfera va en el otro lado, chavales Ah, donde está el mercader, loco, del tirón, ¿eh? Pues últimamente estás eh, con camisetas refacheras y me encanta. Qué gacho de este San Tengo bastantes, la verdad. Lo único que siempre como que utilizo la, la ley de, de coger lo que me quede más a mano. Yo, yo no sé por qué hago eso, te lo prometo. Yo lo veía muchísimo. <ríe> que grande ese Mateo, no, hostia, es literal. También es parte de que todo cuando empieza en Mateo es bastante complicado, pero una vez que se llega a tener un impulso, es eh, bastante satisfactorio y motivador. Es algo con lo cual ya sabéis que yo no me voy a desprender de hacer directos en Twitch nunca. O sea, pero literal, o sea, seguiré estando aquí en Twitch a full, a diario y dando lo mejor de mí mismo. O sea, eso para mí es lo más importante. Una pregunta, eh, ¿tú puedes comprarme una sopita guantán? Eh, me caga la leche, ¿qué, Nicole? Yo te compro todo lo que tú quieras. Pero todo lo que tú quieras. Mami. <risa> tu sugar daddy, ¿eh? Me caga la leche. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo ha ido el paseito con el pollo? Eh, Eso sí si era una campana, tío. Yo estoy flipando, estoy flipando, ¿no? Nada, estoy flipando, güey. Eh, es que tengo que hacer el puzzle, es ¿eh? el fucking puzzle, ¿eh? pero no encuentro la clave de ello. De momento, claro. De momento. Por aquí es por donde yo he bajado, ¿no? Literal, creo O sea, sí, no, no, no, no, sí, sí, no, no Sí, sí, no, no Si me das eh, el dinero, eh, yo me quedo Con un en beneficio, eh, te las compro yo, me quedo la leche, ¿ves como si eres mi subaldad? Y qué chica, qué enigol Papi intentando ser sexy, nada no lo soy Imposible, soy lo más parecido a un pequeño Gremlin Tío, arte caso, chapats Está, está calma la cosa, ¿eh? Está bastante calmadita la cosa Solo ha visto ahí Ese bicho que me ha dado Ah, vale, vale Me vi a lo del mercader Estoy empanado Me voy a lo del mercader ¡Ja, <risa> qué gancho eres? ¡Ay, qué rico, qué chapa. Me encanta eh, Muchas gracias, chavales y chavales Por darle eh, tanto eh, Bueno, no sé eh, Magia, ¿no? Básicamente, magia eh, Todos los días en directo O sea, literal Lo agradezco de corazón En cada... Eh, básicamente, cada juego que juego o sea, literal, para mí es un mundo nuevo eh, En el cual disfruto con vosotros Y vosotros disfrutáis también del juego Y coño, del, del stream, ¿no? En sí, que es lo que más me importa, ya lo sabéis Y demás, para mí es lo más fucking importante fa ¿qué pasó? Hola papá, eh. no me voy a quedar eh, porque Quiero jugar al juego eh, Yo también Y si me pongo a verlo, es un spoiler, no pasa nada No, fuck. o sea, ya me jodería, ya sabéis que también Es complicado, yo me lo iba a comprar sí si o sí, porque estaba un picadísimo. O sea, pero picadísimo, te lo prometo Tenía, tenía ganas de jugarlo y literal O sea, si no lo jugaba explotaba O sea, pero jodidamente explotaba, eh, os lo prometo Armería, pero... Me, me, yo, salón principal, me voy para abajo Papá, te tienes que comprar una cosa Que es como una parte de, eh, de jamón yor Puf, está riquísimo a ah, cabeza de cerdo, ¿puede ser eso? ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? Que está bastante rico ¿Cómo? ¿Bajaba yo por aquí? ¿O sea, dónde estaban las escaleras? Aquí, aquí, aquí que te lo pases bien, gachón, ese no fue. Yo lo siento también por spoilearos parte de lo que es el juego, pero os lo prometo que tenía muchísimas ganas de jugar fucking Resident Evil y. Mirad, mirad que no he empezado ni con Fortnite, eh. Llevo dos días sin empezar con Fortnite. ¡Un macaquinho, un macaquinho! Me encanta. Hay macaquinho, tío, es la polla, el caso. Es la polla. Es la tío. Eh, la polla, el macaquiño. Me flipó eso. Muchas gracias. Ya lo sabéis. Firme siempre, tío. Se comporta muchísimo con nosotros. Eh, lo vendo todo, ¿eh? El anillo de plata también. Eh, todo. Como siempre. Vámonos, que me voy a comprar. Comprar objetos. Eh, agotado, no. putada. Vale, cargador. Selecciona eso. eso. ¿Eso era el cargador ampliado? De la lemi ¿no? Culata. Eh, munición de pistola, nada, ¿eh? O sea, vale. Varita mm, de franco. Ya Esto lo voy a pillar. Esto más. lo voy a pillar, en verdad. Eh, mejora. Eh, ahora le voy a meter cadencia, ¿no? O recarga. ¿Verdad si recargo? O bueno, en verdad si recargo mejor, o sea, más rápido. Mejor para bajos? nosotros. Este es lo que va, eh, la pistola va a ser nuestro tía, ¿eh? En verdad, la Lemi. Así que después me pillaré los lo otros, chavales. Eh, Las mejor. Las demás mejoras, obviamente, la culata, la recarga rápida y el cargador ampliado. ¿Pone empate En una parte. Ah, sí, es como cabeza de cerdo. Sí, sí, sí. Papá, cuidado, eh, ¿Te están eh, observando? Te eh, una llama terrorífica detrás tuya. La llamica, tío. La yabica, Super Sabun, después le damos al Fortnite, no os preocupéis que después va a haber Fortnite de jugar en modo competitivo a full de, de mango, la verdad. Yo pensé que comenzarías con Fortnite, pero vamos, eh, gozate el juego. Eh, peque... Madre mía, qué chica, sí, tenía ganas de... O sea, es que daros cuenta que yo, por ejemplo, eh, anoche estaba echando un LOL, eh, Nicole, y estaba viendo a lo mejor eh, a Oslo. Hostia, es un puzzle. Hostia, qué guapo tú. Qué guapo. O sea, qué coño, tío. ¡Lol! ¡Hostia, está currado! ¡Uh, uh, uh. está eh! ¡Está curra oye! Pa, o sea, WADSA, o sea, literal. ¡Qué guapo! ¡Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Mierda! Me, ¡Me cago un panete! Cuando termines, eh, pasaré foto por Discord. ¡Qué gachón, tío! ¡Qué guapo, eh! Tiene que estar muy guapo el coche. Hazte caso, Draco Memory. Eh, ¿sabes, Dari? ¿Cómo estamos, campeón? Luego entro, que estoy jugando. ¡Sin problema! ¡Disfruta del Fortnite, campeón! ¡Grande, ¿sabes, Dari? Después nos vemos, ya sabéis que acaba de empezar, ¿no? Básicamente el directico. Voy a intentar probar a meter la bola por el centro. Vale. No, no puede ser. Entonces tiene que ser por los otros agujeros, no entiendo, bro. Hay tres, ¿no? Pues vamos a darle por esos agujeros. Que no es una parte, cojones. La llama te está salvando con ganas de algo más 18. Qué gacho este fan 08, me encanta. ¿Qué parte que te estoy diciendo? ¡Uy! Vale, espera. Que es la parte... O sea, tiene que estar bastante rico, entonces. De jamón llore. Eh, Hace caso, a mí me flipa. Pa, sobre todo para hacer las pizzas y las calzones, chapa. Firme like, Muchas gracias, mi hermano. Yo le, le, abrí, la, le abrí directamente las pestañitas. Pancero chu. Espero que lo paséis en grande. Alberto, papá... Eh, eh, que te puedo dar 10 pasos. Eh, seguido simuleta. Qué alegría, campeón. Es eso. Es cuestión de... Bueno, recuperar la... Movilidad. Me cago en la leche, Qué manqueada, eh. O sea, ya sé lo que, sé lo que tengo que hacer. O sea, directamente la voy a eh, impulsar por el lado... Es De la izquierda, esquina izquierda y le voy a dar a tope. Es que es una paranoia. Yo no sabía que esto iba a hacer un puzzle, tío. Qué paranoia. Pero está guapísimo. O sea, fuera de coña. Está súper, súper guapo. Y espero que le vaya bonito a firme, leña. Eh, me cago en la leche. cayó, no me di cuenta, tío. Con el hype de, del fucking Fortnite, va a decir. Del fucking Resident Evil. Y también porque no puedo llegar a salir. Entonces ya he dejado abiertas las pestañas. Vale, voy a seguir hacia adelante. Vale, está, está la clave, ¿no? Está la clave, está la clave, está la clave, está la clave, está la clave, papi. Está la clave. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Del tirón ¿Qué nos dará? Vale, cráneo Cráneo quimio O sea, vale Que ruede la bola Busca Esto se vende Esto se vende del tirón, ¿no? Ah, pues no se vende ¿Sí? Ah, no, sí se vende, LOL Ah, boy, yo me, nos vamos a hacer ricos, chavales, eh oh, oh, Dios mío traído, O sea, Dios, ¿cómo vamos ahí? ¿Me me vamos a irnos súper mamados, eh los frutos de sus Bueno, eh, te voy a pasar eh, un avance Qué guapo, no, ahora si lo veo, se de se Draco y por que supuesto no se ¿Sabías se que quiere. Samu es marroquí. Hostia, qué guapo, yo también tengo eh, un amigo marroquí, Un colega, claro, un este hermano, eh, el Tarek, tío absoluta, El fucking Tarek, tío, super guay Vale, capacidad Es la cañísima, lo único malo es que también Es muy duro, tío, cuando se hace Ayuno, haceros caso, Ramada Es muy, muy duro pero mola, también es parte de lo que es básicamente la religión, ¿no? Eso es bastante eh, importante. Que tenga una gran aventura. Dime, Nicole. Miedo me da. Ah, es verdad, iba a guardar, iba a guardar, iba, iba a guardar. Iba a guardar, iba a guardar, ¿vale? Que ya ha hecho eh, esto. ¿Álvaro? ¿Álvaro? Álvaro, Álvaro. Dime. Dime, Igor ¿Qué, qué, ¿Qué pone aquí, tío? Te dice El ángel de la tristeza llora en solitario en un lugar profundo y oscuro ¿Puedes decirme qué significa esto? Mm, se me ha cortado el cuerpo Miedo me da, tío What? Miedo me da Ojo, miedo me da O sea, what the fuck O sea, espera un momento, what? Ya es más tarde eh... Y no veo mi brownie Dios mío, se me ha cortado el cuerpo, literal, loco O sea, se me ha cortado el cuerpo, literal Dios mío, veo que juega a, a Resident Evil, ¿eh? Sí, me he venido abajo, ¿eh? Me he venido abajo, ¿eh? Me quería que me iba a decir algo eh, eh, eh, Dios mío, algo malo, o algo Qué baiteada, loco Qué baiteada Es que Nicole quiere brownie Pero es que no puede utilizar la táctica del teletransporte O sea, en su casa debe de estar partiéndose Partiéndose, literal y también tengo un amigo marroquí, es el que, es el que me pasa eh, La mandanga de gacho tío, este mano ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que Nicole, se le han antojado un brownie Entonces quiere brownie 100% ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué te pasa, bro? O sea, ¿estás bien, mano? Dios mío, me he cagado, ¿sabes? Digo, ¿qué coño le pasa? O sea, ¿qué, ¿qué coño pasa ahora, mejor dicho? ¿Qué pasa ahora? Eh, voy un momentito porque tengo que poner la la pantalla en, pa... en ventana, tío. Es una paranoia eso. O sea, para poder minimizarlo tengo que ponerlo en ventana. Literal, eh, os lo prometo. Un poco paranoilla Sí, eh, le ha abierto pestaña a ambos. Nicole, vera full. Ver a fullete. Hostia, qué guapo, darte caso. Y me recuerda a, lo... a las batallas de... De robot, tío, Draco Memory. Muchas gracias, Nicole, por recordármelo Qué buena Me recuerda a eso, a las batallas de, de, de derecho, tío De putos eh, robots, macho O sea, eh, tiene que estar guapísimo crear un, un robot, tío Pues ir un brownie eh, para la calle <risa> Para la calle, Nicole, me encanta No, tía, pero leñe La felicidad, la tristeza, la tristeza Vale, estaba aquí Esta que te dice, te dice El ángel de la furia, mira, eh, abajo Vale, ángel de la furia de la furia, tío, del placer, de la felicidad. No, me falta esa. Me falta esa, tío. La familia Déjame en paz, señora. Por como vale, voy a, voy a buguearla. Este chico, no sé. Eh, ¿Cómo se pone así? Eh, por solo. Eh, por, por preguntar sobre el brownie que dijo que comería. No, yo no, o sea. Que te iba a dar a ti. Papá, te dijo eh, en pestañita: eh, Me voy sin sí, problema, coño. Draco Memory, campeón. Pe espero que lo paséis, es eh, genial. Me cago en la leche y yo también estoy ahí. Eh. ¿Qué es esto? Siento no haber empezado con el Fortnite, pero tenía muchas ganas de empezar con, con el fucking el Resident, tío. El ángel del placer, ¿vale? Contempla la felicidad, ¿vale? Placer. Placer. Eh, felicidad. Y me falta uno, tío. O sea, me falta uno y no sé para dónde ir. Vale, allí hay algo raro, voy para allá a tope. Por eso eh, que yo me lo comería, me encanta. Hola, si buena, era para encargar un brownie eh, para la calle, piso, eh, ¿no? Más gracias, hasta luego, le me cago con la leche. No puedes ver cómo matas eh, a, a la eh, chuleta. ¿En serio? ¿Ya vamos a matar a esta señora? Nos falta una hija, ¿no? Draco Memory, creo. Ah, vale, esto era aquí. Ah, no, va, va, me la he cagado otra vez, me he baiteado yo solo, tío. Aposento, ah, pues me, me, me di la vuelta. A mí, a mí, me da vergüenza muchas veces. Uf, eh. Toda la familia de mi tío ha sido extinguida. Dios, no me joda, bro. Vamos por algo como bro. tú. Venga ya, hermano. No me, no me, deja pasar, tío. Hola, señora de dos metros. No me deja, tío, pasar. Ahora, lol. ¿A dónde crees que vas? No spoiler, da No, es la casiga. Pero hostia, no lo sabía, eh No lo sabía Pero voy para el comedor Algo tiene que haber en el comedor entonces, gente Algo tiene que haber, tío No, pero lo dice porque sabe que Estos son partes, chapa Entonces ahora estamos por la parte del castillo Que la vamos a terminar, supongo que en breve O sea, pero en brevísimo Porque ya llevamos aquí un par de horas, eh O sea, aunque parezca mentira Llevamos aquí un par de horas Aquí hay algo que se me escapa A mi comprensión El qué Where, where is what is that Nada aquí Nada por aquí ¿Qué coño es, tío? Dindou, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo va este? Bueno, martifico con Flow A grande ese ¿eh? Dindou ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo fue la mañanica? Por supuesto Voy a intentar esto Ya, pero no puedo ir de... Acabo de partir a de tío O sea, he he acabo de partir eso, tío No no sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Que me, me, me falta por pillar, tío No, claro, hombre No, no tiene gracia ese de spoiler eh, Debajo de la mesa No entiendo ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay o qué puedo hacer? ¿Qué hay o qué puedo hacer? ¿Qué hay o qué puedo hacer? ¿Este vino? Peleón, No Bien ahí, tío Será mamona ¿eh? No me va a dejar ver lo que hay aquí, no en esta habitación Es que puede ser cualquier cosa O sea, pero cualquier... Ah, ahí lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo, cualquier cosa, exacto, cualquier cosa Una... Eh, una gema, tío, una gema, mi hermano Una gema, tío Toda la mañana eh, con clases estoy eh, relajando Menos mal, pero ya acabaste, ¿no, campeón? Aquí no puedes entrar, ¿no? Aquí no puedes entrar Literal O sí ¿Os imagináis que sale? No sé cómo voy andar de vida yo Vale, vestir la mierda Vestir <risa> la mierda, literal Vale, no sé por qué sale en rojo O sea, algo me he dejado yo aquí ¿El qué? No lo sé ¿Así ¿Ah, viene? Ella es inmune Hostia, tú hostias tú Ella es inmune a la luz ¿Solar? ¿Hola? ¿Pero qué pasa aquí? Auditorio, no, por ahí es por donde viene. Una cosa eh, es que no tengo ni idea de Resident Por eso lo digo Dime, mi hermano Chapa, por supuesto, coño, ya me jodería Vale, aquí, ¿no? Abrir Abrir, nada Me va me va a atacar, tío ¡Ah, señora! Señora, no se ponga agresiva Dimitrescu Señora Dimitrescu No se ponga agresiva No se ponga agresiva Vale, interactuar ¿Qué tienes que hacer? Eh, ¿O cuál es la meta de Resident? Pues la meta de Resident Evil BJ Es recuperar chapa A tu bebé Y a tu esposa Que la han eh, fulado, O sea, la, la han fuleteado Mi hermano O sea, la han dejado eh, tibia A balazo Literal, eh Pero literal Dios mío, casi me da, tío. Vale, esto no es nada, tío. Wow. Era la P, tío, a la, a la P, vale, a la, a la P te das la vuelta. Vale, la ha cagado, tío. La ha cagado. No. Wow. Ah, es la cosa, o sea, la de, por ejemplo, la de Resident Evil 7, que era la, la piba hasta que sobrevivió, ¿no? A la Al de un dragón. Pues esa mujer eh, se casó, ¿no? Entonces tiene tiene su marido, que es este, ¿no? Y es Ethan Entonces Ethan lo que está tratando es de mm, buscarle una explicación A lo que es básicamente el secuestro de su hija Y el asesinato de su, de su mujer actualmente Entonces la han dejado aquí, en este pueblo eh, Han parado de la mano de Dios En la cual pues hay esta, esta serie de, de cositas, ¿no? De cositas bonitas Que son las vampiras estas y un montón de hombres lobos Y un montón de bichos raros Claro, va por parte, claro. Ahora mismo está la parte de lo, de la vampira, eh, por así decirlo, chapatos O sea, aquí en el castillo de la señora Dimitrescu, que sería, tiene, forma parte de lo que es un ritual o algo que están haciendo con el bebé, que aún no lo tengo claro, lo que le están haciendo al bebé, literal, eh, os lo prometo. No sé qué es lo que me queda, tío. No sé qué es lo que me queda, bro. No sé, o sea, literal, la cuarta máscara, pero dónde? Where, where is de cuarta máscara, bro? The four, the forty, four, four mask. Eso ya yo lo había abierto O sea, vale, sale aquí voy, Aquí tengo más tiempo ahora, vale Voy a ver qué es lo que se me salta o se me pira Es que me falta una O sea, me falta una máscara para poder abrir la puerta The question mark is... Where is the mask? Bro Where is the fucking mask? Y después de esta... Sí, hay... Eh, buah, hay un montón de partes más Lo que pasa es que son... Cortitas dentro de cabeza, o sea, el juego dura 10, 10 horas aproxi o unas 15 si va a... disfrutando como nosotros ahora mismo. Sí, como el castillo hay otras zonas que están muy guapas, la verdad. Yo no me he querido spoilear tanto, tanto, la verdad, tanto, tanto no me he querido spoilear, pero sí que he visto partes de ellas. ¿Funcionará ahora? No funciona, tío, nunca funciona. No sé qué es lo que hay que hacer todavía aquí, es la electricidad o algo, ¿eh? Me falta una máscara, gente. Pues me voy a partir el pecho en cuatro cachos para buscar una máscara. O sea, pero por aquí no, no es. Esto está cerrado, así que es nice. Me voy a recorrer todo el mapa O sea, eh, voy directamente a los aposentos No, eh, subo por arriba, ¿no? Eh, voy a subir a la segunda planta Solo joder, claro, es la cosa Es eh, la cosilla Pero mola muchísimo, os lo prometo Que A mí me está gustando mucho la experiencia de Resident Evil eh, Como se puede apreciar, ya pasa una hora y no me he dado cuenta Literal O sea, pero literal Es que aquí todavía hay algo, tío es lo malo, que dura muy poco el la sí Así dura poco, tío, dura poquillo O sea, está guapo Lo que pasa es que ya después supongo que ya sería eh, más chapata Hacérnoslo a lo mejor en modo difícil eh, En estos tipos de modos diferentes, ¿no? Que cambiará incluso todo un poco Estoy totalmente seguro de que cambia eh, La verdad es que no, no entiendo dónde coño puede llegar a estar la máscara Os lo prometo, aquí era lo de las eh, campanas Que no sé dónde están las campanas O sea, me faltan dos campanas que no sé eh, dónde están Literal, ese puzzle me falta de esta zona Aquí donde hemos matado a la piba y tenemos que seguir por el auditorio. Vamos a ver si por allí me deja avanzar. O estaba la señora, ¿no? Estaba la señora y por eso no avancé, creo yo.